De camarada, sí, mira, mira, mira, vamos a. Eh, mira, a... le duele mucho a, a la oposición, a los, ya, a los yunquistas, a la ultraderecha, le duele mucho cuando hablamos del tema del pueblo. Pero el pueblo no es más que el ciudadano que anda en las colonias, que vive en las colonias del sur, del norte, que vive en las juntas auxiliares, en las inspectorías, que vive en las unidades habitacionales. Ese es el pueblo, esa gente amorosa, cariñosa muy inteligente, que decidió en el 2018 decirle adiós a un proyecto neoliberal que ya no nos interesa a los mexicanos. Ajá, órale, va. Bueno, pues, a ver. Dijiste que al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos. Y aquí traemos ya capote ¿Sí? y espada. Es lo que estoy viendo, eh. O sea, sí, sí va en serio. Tú dijiste, tú me invitaste. Yo acepté y acá estoy. Ya. Al pueblo de frente. De verdad, creo que hoy, eh, en el 2018, el pueblo decidió eh, un cambio de rumbo importante Un eh, eh, cambio de sistema, de régimen Donde la corrupción ya no tiene lugar Donde la mentira, el traicionar al pueblo se olvidó Y sin embargo, por supuesto que tenemos Vía la democracia la oportunidad de elegir Nuestros representantes Y en Morena tenemos particularmente valores y principios De acuerdo, vámonos Oye, pero pues si vas a empezar así Pues también te tengo que decir que pues, en el 21 pues, también el pueblo quiso otra cosa. Por ya no supuesto, quiso es el valor de la democracia. ¿eh? Es importante decirlo, en Morena tenemos claro que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Y bueno, aquí estamos viviendo las consecuencias de este gobierno yunquista que despierta por las mañanas pensando en cómo va a hacer negocio, cómo va a sangrar el bolsillo de los poblanos con parquímetros, con alumbrado público, privatizando los espacios públicos, vendiendo sobre costo y una sarta de, de cuestiones. Hoy día no conocemos los poblanos el plan de obras, qué se va a hacer con el dinero de los pobres, los 340 millones de pesos que están destinados de la federación para la pobreza y pobreza extrema, en este gobierno no se conocen y bueno, pues ahora nos toca vivir esas consecuencias, vienen nuevas elecciones, donde vamos, en Morena vamos a rescatar esta ciudad del de proyecto yunquista, el proyecto neoliberal, el proyecto de negocios que trae el pan. De acuerdo, ¿no? No, sí, ¿eh? Viene muy alevestado. Tú me dijiste. Jordi. No, no, tú me dijiste. A ver, claro. calma, calma, Jordi, no calma. Oye, a ver, Jordi, eh, eh, escuchándote ¿no, el discurso que ahorita estás eh, comentando de, con nuestro auditorio, eh, a ver, eh, yo, yo también te quiero preguntar entonces, eh, ¿no, ¿no estarían cayendo Morena Capital o Morena Zona Conurbada porque hago esta aclaración, porque pues, la zona conurbada ahorita es panista. Jordi, veme. <ríe> Plática conmigo. Oye, eh, no, no, no sería demasiado este, un discurso muy similar al que está utilizando precisamente el PAN a nivel nacional, de a ver, y yo te señalo, te señalo, te señalo, pero no hay una propuesta, eso es lo que le está pasando, pues, no, a los, a los contras, a la alianza, no estamos hablando de, de Pampre y Perrade, etcétera, no, e, y pues Morena por eso se los está llevando de calle. Ahora, ¿cómo no cometer este error? ...a la inversa en la capital, porque la capital, la zona conurbada... ...es una parte pues, muy importante de Puebla... ...estamos hablando del 60% del de, eh, padrón electoral, por ejemplo... ...estamos tenemos? hablando de toda la zona conurbada, ¿no? Las Cholulas, Portland 5, etc. etcétera... ...cómo, sí señalar los errores, pero ¿cómo no nada más quedarse en eso? ...para poder recuperar, me imagino que Morena eso quiere... ...recuperar la zona conurbada... ¿Cómo hacerlo, Jordi? Eh, mira, primero es importante decírtelo. Yo creo que Morena ha hecho un gobierno eficiente y eficaz, muy cercano al pueblo. Te comento lo que dije en el último cabildo. Se invirtió históricamente eh, un monto superior a los 1.600 millones de pesos y, y el 60% de lo que se invirtió fue en juntas auxiliares e inspectorías, que para este gobierno actual simplemente no existe así de sencillo, pero también se hizo eh, eh, en inversión más de 230 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en obras de impacto a la pobreza extrema y a la pobreza, se hicieron innumerables de domos para escuelas, uh -huh. aulas, comedores, que creo que impactaron directamente a una, a una sociedad poblana, a una ciudad que no solo existe en el centro, Parece que de repente gobernamos solo para, para una ciudad donde solo el cúmulo de centros de las obras que se ven, las construimos, lo que uh -huh. no se ve son las inspectorías, no se ven, tenemos 29 inspectorías en Puebla, no hay funcionarios, servidores públicos actuales, regidores que no conocen las 29 inspectorías, que okay. no se necesitan las 17 juntas auxiliares, las más de 55 unidades habitacionales y el sinfín de colonias populares que existen en el sur, en el norte, que tienen múltiples necesidades. De verdad, ¿Tú crees, Jordi, que la gente se acuerde de eso? Porque no se acordó. Por supuesto que se acuerda. Es que no se acordó hace un año. Mira, eh, te quiero comentar algo. ¿Se acuerdan que hoy nos hablan presidentes de juntas auxiliares, inspectores? Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en, en Los Ángeles, de y me decía eh, el inspector, ya no va a haber quien supera a Morena en las acciones de gobierno que se realizaron en este periodo. No va a haber, no hay. A, siete a ocho meses de gobierno no está pasando y espero que hoy que lo estoy mencionando volteen a ver a Los Ángeles de Tela eh, porque ha sido un patrón de conducta. Ahí donde vamos suceden, acuden, van, que eso nos da gusto. Eh, yo creo que eh, eh, el pueblo es sabio, de verdad, como lo dice el presidente, y sabe reconocer, y lo hará. Por supuesto que tenemos también que reconocer que no nos favoreció el voto, pero hubieron condiciones especiales. No quisiera hablar del pasado, porque el pasado hablan los mediocres. Hoy... Estamos ya en el, en el tema de gobierno, y me refiero a la gente de gobierno, sí, claro, ¿eh? claro. la gente de gobierno cuando se refiere, es que atrás, atrás, no, es porque ya no tiene salidas en el presente. Cuando tú gobiernas debes darle soluciones, cuando tú de, eh, gobiernas debe darle respuestas a un pueblo demandante de múltiples necesidades, y creo que en Morena hay gente muy valiosa, con mucha capacidad para gobernar esta ciudad, pero que la conoce. ¿Eh? Uh -huh. que conoce el territorio poblano, que sabe de, de sus necesidades, que escucha, que conoce a, a, a, a, a, la, a las personas que están ahí. Cuando un gobierno no pone al centro a las personas, ha olvidado lo fundamental. Y creo que con eso Morena eh, lleva de calle a cualquier eh, partido. ¿eh? Cuando es... las personas son el centro de las políticas, entonces estamos del otro lado. Y esa es la pauta que tenemos que darle. Yo creo y estoy convencido que en Morena tenemos claro ese tema. El humanismo es parte fundamental de nuestros principios y valores. Eh, poner al centro a las personas para el diseño de políticas que nos permitan eh, eh, incluir a una sociedad de verdad como Puebla. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, queremos gobernar Puebla con cámaras de comercio, con asociaciones solo de, de, de, de, de constructores, etc., cuando existen en Puebla, por ejemplo, más de 100.000 mil indígenas, tenemos una comida, comunidad afromexicana, que la quiero mencionar hoy porque pasa desapercibida, más de ¿Cierto? 40 mil afromexicanos en Puebla. ¿En dónde? En Puebla capital. No manches. Claro, por supuesto, y no Pero lo digo yo. indígenas? Más de 100 mil, 109 mil eh, indígenas, más, más de 40 mil afromexicanos. ...que viven en Puebla Capital... ...y parece que pasan... desapercibidos... ...entonces... ...es importante para una ciudad conocerla... ...miren... ...hablemos de amor... A ...no ver. puedes amar... ...a quien no conoces... Uh -huh. ...no puedes amar... ...a quien no respetas... ...con quien no te uh -huh. comprometes... ...con quien no cuidas... ...no lo digo yo... ...lo dice el... el famoso escritor... ...del arte de mar... ...Eric uh -huh. ...y lo mismo pasa con una ciudad... ...tienes que conocerla... ...tienes que amarla... ...tienes que conocer sus necesidades... ...escuchar a los poblanos... No solo a los que están en las cámaras, por Dios, no solo a la gente de arriba, tenemos que ver también con los de abajo, los del medio, la clase media, eh, mira, la clase media, mira, la otra vez me quedé con una frase muy tuya cuando te dije la gente de a pie, también la, la gente de a coche, porque somos muchos, somos más y tenemos múltiples necesidades, de verdad, y creo que eso es fundamental cuando vamos con, con, con ellos, de la mano, cuando escucha sus necesidades, esto que en los libros de, de ciencias políticas dicen cercanía, que no es fácil en una ciudad, la cuarta ciudad más importante, no es nada es tan popular, y, y, y tan grande, y tan versátil, tan tan claro, claro puericultural, pu pu pu mira, te pongo un ejemplo de las comunidades indígenas, tenemos una en el norte, Uh -huh. ¿no? que se llama Canoa y los que no conocen piensan que ahí ya se acabó. No, hay un poquito más al norte, o de un ladito, está San Miguel Espejo, también es comunidad indígena. Pero también tenemos una diversa totalmente diferente en el sur, San Andrés Azunet. Pero lo mismo sucede en el centro, eh, juntas auxiliares como San Francisco Totimehuacán, a quien por cierto mando un saludo a todos mis amigos de San Francisco Totimehuacán, que acaban de hacer la feria de las carnitas. Eh, Ay, San te No invitaron, sí, invitaron invitaron en redes sociales. Ah, ya, eh, okay, sí, okay. invitaron, claro que sí invitaron. Pero también hay como Zaragoza, pues, que ya está al centro y que tiene sus particularidades, ¿no? Y que tiene ahí ahora ya parte de eh, la Junta Auxiliar a la, a la unidad habitacional más grande de América Latina, a la Margarita múltiples necesidades, un montón de necesidades y pocas respuestas, ¿no? porque además hay que decirlo también, los presupuestos a veces no ¿Qué, alcanzan. ¿qué, ¿Qué es lo que...? Porque Jordi, estás súper activo, vas, vienes, regresas, pues ahí están tus redes sociales, foto con la gente, etcétera. Hay movimiento de morena en la capital, sin embargo, bueno, eh, hay una tendencia... A la, a la derecha no a la derecha a lo azulito claro, al, al, al... Donde... bueno fueron las elecciones no, o sea, bueno, yo, la, yo... las últimas ganamos cuatro de seis estados y en la anterior peor 12 no, de 15 estados de yo digo de puebla zona metropolitana la zona metropolitana a eso es a donde voy este cuál cómo cómo es el el movimiento ahorita que está haciendo Morena respecto a la zona conurbada. Es decir, eh, eh, eh, de alguna manera, eh, su carta de presentaciones, bueno, pues perdimos, ¿no? Perdimos la capital, perdimos las cholulas, perdimos, o sea, ¿no? la zona metropolitana. ¿Cómo, ¿Cuál es el discurso ahorita? ¿Qué les dices a la gente? Y sobre todo, ¿qué es lo que la gente te dice? ¿Qué es lo que le preocupa? está arrepentida, no está arrepentida, claro. o, o, o dicen, ya ven, porque no me cumplieron, ¿no? Yo voté por usted, pues quieren que vote, pues o sea, ¿cuál cuál es realmente eh, el, el tratado con la gente? Mira, primero te quiero comentar algo es pues, mi particular punto de vista, no perdimos, aprendimos, aprendimos. Eh, por otra parte, te quiero decir que... Eso me gusta. A ver, ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Bueno, aprendimos que tenemos que estar más eh, cerca, hacer ser más contundentes, a trabajar eh, 24-7, eh, pero de eh, entender que el pueblo también se deja, de, escucha noticias, que, que se puede eh, hacer mucho con ellos siempre y cuando eh, les comuniques las acciones de gobierno, que la gente se entere de lo que estamos haciendo ¿faltó comunicación de lo que estaban haciendo? creo que sí nos faltó un poco de comunicación desde mi particular punto de vista faltó comunicación, pero también creo que le destinamos al dinero al pueblo sí, le destinamos muchas acciones de gobierno que hoy en lo particular a mí me satisface Erika, cada que voy a algún lugar me lo preguntaste y lo digo con humildad nos reciben con afecto Erika de verdad, no hay lugar, colonia donde no nos reciban, que no se acuerden de lo que hicimos eh, en, en nuestro periodo de gobierno eh, y, pero sobre todo por una cosa porque ahora ya no hay ¿no? ahora ya no está, ahora ya no baja el recurso a esas colonias populares, esos barrios eh, vemos acciones sí de verdad que yo te quiero decir que re, hay que reconocer lo bueno y lo malo, pero la parte en donde nos van a superar son en las acciones de gobierno que invertimos en obras de justicia social obras que de verdad impactaban, eh, que pudimos eh, hacer eh, de la corta transformación un buen mensaje. Mira, hay escuelas eh, que decían, ay, es que estamos en pandemia, ¿no? Como si adivináramos, como si supiéramos, se nos olvida el histórico de lo que vivimos en pandemia. ¿Tú recuerdas cuando nos dijeron por primera vez, nos vamos a casa? El pensamiento era, nos vamos a casa un mes, por Dios semana, la verdad, es después de un mes después sí. tres meses gobernamos no. con pandemia, eso no es una tarea fácil, eso ha uh -huh. eh, chillado al gobierno actual Ay, es que tenemos pandemia, perdón nosotros nos echamos la pandemia completita, la parte más fuerte la parte donde todo, te, tuvimos que aprender cosas no, tuvimos que meternos a, a los dispositivos a, a, a gobernar a través de redes sociales, no tenemos que inaugurar y hacer acciones de gobierno hay veces eh, eh, tuvimos que de vivir dos procesos de elección donde había veda electoral y respetar la ley porque en Morena respetamos la ley pues nos impedía inaugurar esa es una realidad y hoy pues no podíamos achacarle toda la comunicación social finalmente no podíamos inaugurar, Eso es una realidad, ahora mismo el actual presidente se dedicó a estar en, en, en, en veda electoral se dedicó a promocionarse y nosotros sí respetamos la ley, esa es la realidad O sea, respetamos esos espacios ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, pues porque habían medidas electorales, vivimos dos procesos Vivimos pandemia, había restricción uh -huh. O sea, no podíamos invitar a todos los niños Vengan a claro. inaugurar la calle, el drenaje, el adoquinamiento ¿no? el, el alumbrado público, porque uh -huh. así teníamos que hacerlo no Jordi, ¿cómo re van a recuperar la capital? Suena romántico, pero esa es la realidad, con amor el amor al pueblo, eh, con una estrategia centrada en personas, eh, dirige, eh, haciendo eh, un proyecto de gobierno centrado en personas, en seres humanos que requieren, que necesitan que su gobierno esté muy cerca, eh, escuchando las necesidades, creo que eh, Puebla ha evolucionado. mira eh, vi, estoy viendo a este actual gobierno dando tumos porque no conoce a la nueva sociedad que es pueblo, de verdad te lo digo ya no es lo mismo de ahora eh, eh, vimos lo que acaba de pasar con, con el actual presidente eh, en la central de abasto de la que presumían tenían el, eran pues y salieron, los apoyaron pues ya le gritaron, ya le dijeron sus cosas salieron con parcartas a decírselo, ya pasó en una comunidad a la que fue a dejar una silla de rueda y ya le dijeron sus cosas porque es una sociedad poblana mucho más demandante, más exigente, ya quiere rendición de cuentas, quiere transparencia, quiere que le digan en qué se está gastando su dinero, el dinero no es de ellos, el dinero es del pueblo, lo pagas tú, lo pago yo a cada paso que damos y está cansado, si me permites decirlo en lenguaje coloquial, la gente está hasta la madre de los políticos corruptos, de que les roben, que, que a sobreprecio estén haciendo acciones de gobierno. ¿Creen que, dijera el, el, el poeta y cantor, permíteme, Facundo Carval, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto? No, el pueblo ya no es tonto, el pueblo no se cree Esas falacias, esas mentiras de. de estás de... muy inspirado Estás así, con... estás muy poeta Muy musical Estás muy amoroso Siempre que vengo contigo tratamos de estar inspirados Eso es todo Porque nos vamos a dirigir a, a la sociedad de los poblanos Y no le podemos fallar a la gente Mira, en Morena no podemos darnos el lujo de, de fallar Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos Tenemos que estudiar, tenemos que eh, Conocer, tenemos que escuchar es parte del compromiso ético y moral que debemos tener quienes eh, aspiramos a gobernar esta ciudad, quienes aspiramos a un puesto de elección popular. No sirve aventarse como el Borras, como muchos, y, y que no tengas el mínimo eh, compromiso eh, con lo que haces. De Tenemos acuerdo. que desquitar cada peso que el pueblo invierte eh, en, en esto. ¿Qué, qué Entonces, por gasto? perdón, perdón, voy a, voy a dar lectura porque ya ya, ya tienes muchos... Frances es aquí. Muchas gracias. Antonio gracias. Pineda Olvera, José Serrano León, Valentín Juárez Martínez nos está saludando. Jorge Gusser dice el pueblo lo han dice el pueblo, lo han dicho, son las masas que solo sirven en elecciones. Así que olé de frente. Vámonos. Raúl Flores. Saludos, estimado regidor Ernesto Aguilar Jordi. Saludos. José Serrano, te manda saludos, Heréndida Maldonado. Gurser eh, también menciona. Dice, ya yeah, me hace reír, el pueblo solo podrá salvarse solo de estas tribus. Morena decepcionó y si, el go y si gobierna a nivel nacional en Puebla es decepción. Gobernantes sociales, pero con arrogancia capitalista funcionarios, dice que comen bien, dice pues, buen chef dice qué pena y se dice una una vuelta en las en la CEP que se den una vuelta en la CEP está así como que no, ajá, ajá, sí. pero así como como que está muy cifrado, así ah, como sí. a ver si le agarraste porque no, no, no, no, no eh, vamos, eh, vamos, no tenemos eh, a ver Jorge, puse más claro en la aquí a todo por los cuernos ¿no? mejor ya no hay que decir tanto eso porque sí eh, aquí están durísimos Gloria Ábalos eh, Galvez dice saludos regidor saludos, saludo, Alfredo Gloria. Gasca dice Los Pasos de Andrés dice saludos regidor eh, Mónica Torres Amarillas nos está viendo querida Mónica ¿cómo estás? Carlos Tlapaltotoli nos está viendo Rosa Nájera dice eh, Casa del Movimiento 4T en Puebla dice saludo, saludos moral. a nuestro camarada el regidor Jordi Un Gran representante del movimiento de transformación en el municipio de Puebla. ¿Cómo va esta casa? Muy bien, muy bien. Pues si nos sigues en redes sociales vas a ver que hay trabajo constante. Ajá. Siempre, siempre un trabajo constante. Veo ahí a Leo también muy metido, bueno, dando clases de oratoria. Es eh, un maestrazo de, de oratoria. Oye, el libro también hubo algo, ¿no? ¿Algo sí, de la libro? presentación del libro, bueno, pues... Eh. Gracias por invitarme. Ah, no me invitaron, ¿eh? No, no me invitaron. Te vamos a invitar, te bueno. vamos a invitar. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo? ¿De, ¿De cuál libro hablas, perdón? Hizo eh, Leo una presentación de libros, o sea, fue un evento acerca de lectura ah, o de libros. No, bueno, hizo una feria de libros. ¿Fue la, la feria la, de libro, libros? En, en el Zócalo. Ah, ya. Sí, sí, una Pero asociación no, civil. Ajá, Alguna, no fue en la casa. No, no fue una asociación civil a la que apoyó, la verdad, mi reconocimiento para el regidor Leo. Es un lector asiduo. Yo creo que es adicto a la lectura Ajá, Leo ese día sí, traía no. de un lado, parecía de esas compras de pánico, traía Ajá. de un lado un paquetote de libros y del otro un paquetísimo de libros diversos es un nacido lector y apoyó a una asociación civil, ahí en el Zócalo una feria de libros, la verdad es que eh, eh, híjole, esas ferias de libros no deberíamos deberían estar en el Zócalo todo el año uh -huh. eh, un pueblo que lee es un pueblo oculto, ah, yo pensé que había sido en la casa del movimiento, no no, no me no había sea, dicho Leo apoyó, que quería ser, hacer... tristemente una... La asociación sí, pagó derechos ahí de piso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, les cobraron por supuesto, ¿no? ojalá pudiéramos ahí, son, son de los temas que en los que, híjole, uh -huh. eh, el tema del libro es patria, claro. la cultura es patria, y a veces no entendemos. Y el regidor Leo, pues, está presidiendo la Comisión de Lectura y haciendo lo que le toca, uh -huh. haciendo lo que le toca. Alfredo Gasca dice, bravo Jordi, te dice. Gracias, eh, bro. Alejandra Ríos, Carla... L. Hernández, eh, juntos haremos historia, dice, saludos regidor, eh, ah, dice Carla, saludos al regidor, que eres el regidor del pueblo. Bueno, no, la verdad vamos. es que, eh, más bien el pueblo es mío. Ah, bueno. no es cierto, no es cierto. Man, Manny Carrizales, Beto Vázquez, Noemí Echeverría, Sofía Carreira, eh, Jorge hermano. Gurser, no, estás cañón, Jorge, eh, estás pero bien metido. Dice, Puebla, Morena, si no cambia, se va a rezagar. Y si la arrogancia aflora, pues no va a volver a convencer más. No, con, es el, que, la, sí, con sí, el... Bueno, si sí hubo, sí hubo errores, porque si no hubieran ganado de una manera contundente, y bueno, pues si hubo errores, habrá que corregirlo para la otra, ¿no? Mira, eh, solo no se equivoca quien no hace nada. Yo mm. te quiero decir que... Eh, eh, eh, política no es aceptable que reconozcas errores. La, la, la clase política a la que sacamos en el 2018 jamás aceptaba un error. Este actual gobierno no acepta errores y comete errores muchísimos. Cuando te levantas eh, de la cama y choca tu piecito con, un, con el, el pie de la cama, cometes un error. Eh, la diferencia es eh, aceptar, corregir, enmendar, resolver, cómo respondes ante tus errores. Pero en particular lo hacemos mucho menos que los gobiernos eh, panistas, que los gobiernos periodistas. Nosotros eh, tratamos todos los días de, de mejorar. De verdad te lo digo, eh, en Morena tenemos el hábito del estudio, del trabajo, de leer, de, de escuchar eh, como una, forma de, una, una metodología para hacer un mejor gobierno. La, la enorme diferencia es nuestra cercanía, nuestra empatía con el pueblo, con los que tienen necesidades, pero también tienen responsabilidades, los que se comprometen con la ciudad. Uh -huh. Y en el, en el largo camino de conocer a la ciudad nos hemos topado de verdad con ciudadanos que no son de ningún partido, pero que están trabajando por su comunidad y hay que entrarle con ellos. Ya hemos conocido también gente de, de, a la militancia panista, de verdad, que, que tengo muchos amigos panistas, a los de abajo, a los, a los panistas de abajo, gente muy capaz, de verdad te lo digo, gente que quiere a su colonia, a su ciudad, a su junta auxiliar y que está haciendo cosas por él, aunque su partido no lo tome en cuenta y ellos saben a quién me refiero. Ya, de acuerdo. Alejandra Ríos dice, qué emoción que esté nuestro regidor Jordi. Ay, che, gracias dice... Alejandra, a mí también me emociona venir con mi amiga Erika Rivero, aunque solo me traiga torear con los toreros, oh, de no. a pie. A ver, no, no, no. De a pie, pero también solo ya a no caballo. Ya Jordi venir, ya habíamos quedado, le acuerdo. No, este, no, no habíamos quedado. Y digo, no, no manches Jordi, desde la semana pasada estás apartado. Bueno, casi me da el cardiacazo porque casi me hija plantaba. No pero... vamos a caer en provocación. <risa> somos gente de concurso, Ay, bueno, es que... Y con cariño lo digo, siempre que mi amiga Erika nos invite, aquí vamos a estar porque además les quiero decir algo. Te quiero decir, me encanta el formato de tu programa, la verdad. No sé si a alguien no le guste, pero Ajá. yo creo que a la gente le gusta. Es un, un tema sabroso hasta El formato es que no hay formato. No, la... pero está padre. Me gusta ¿Eh? tu estilo. Bueno, en lo personal me gusta tu estilo y aquí vamos a estar cada vez que. que, que no Aunque a algunos el... les duela. No, no creo que le duela a nadie no. Sí, cómo no, una vez nos quisieron echar a andar ahí en las redes bueno es parte Y te de... retaron, a ver si vuelves a ir con tu amiga ah, Erika o sea, el, eh, eh, Quienes estamos en la política sabemos que las mentadas son gratis Pero también el, el, el, el cariño del pueblo, el cariño del, de nuestros amigos líderes De la gente de las colonias cuando nos recibe, wow, esas bendiciones ¿Vale la pena las mentadas? ¿Vale la pena la controversia? ¿Vale la pena el esfuerzo? Hay veces dejar a, a la familia un poquito, los fines de semana, a, a, la, a, a los amigos, ¿no? Tengo algunos amigos que no me he podido tomar un cafecito con ellos, platicar. ya Sí, sí, sí, sí, sí lo creo. Y ahorita vamos a ir precisamente al tema de las tribus de Morena. Ese tema va a estar bien bueno. Ahorita, pero nada más acabo de leer un poquito más. Eh, dice, hoy Morena necesita estar más unida que nunca. Ya basta de casicazgos perredistas. O, o como el PRD, ¿no? Porque, o sea, perredistas ahorita, pues ya existen. Me pregunto yo. Sí, o sea, sí, pero sí. ¿Qué es el PRD? No lo sé, yo sí... O sea, neta. O sea... Más no preguntas, no. preguntas. Claro, pues no. es que no, no. O sea, son como... Nada más de la eh. familia. ...lo digo ¿no? con respeto. Sí, claro, ¿no? Pues yo también, pero ahí están. Es la primera vez que en Puebla no hay un diputado del PRD. Por primera vez en la historia, el PRD no existe en el Congreso. ¿Ve? Pues ahí se los dejamos. Guillermo Sánchez Hernández, eh, Fernando Morales, dice saludos camarada, te dice Aldo Rocha. Gracias Aldo. Dice un gran saludo a nuestro regidor. Muchas gracias. Eh, Atsin Villegas, José Guay... Guauya, wow, ay Dios mío, estos apellidos, Vanessa Silva, dice Guillermo Sánchez Hernández, bien regidor por hablar de las necesidades de la sociedad de Puebla, saludos y bendiciones, gracias, Liliana Contreras, este Vanessa Silva, dice Jordi Amoroso, y te manda así como, como <ríe> corazoncito, bueno, muchas gracias Vanessa, Antonio Silva, te manda saludos, ah, muchas gracias Toñito, un abrazo, Laura Cruz, Gisela, H. Reyes Gisela, mira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos regidor, un gran conocedor De las juntas auxiliares Y a mí no me mandó saludos. Noemí Echeverría Ya me sentí, Morena va Dice, Lucía Pacheco José Serrano León, algo que se Olvida la ciudadanía El pago de una deuda histórica De aproximadamente 320 millones de pesos 481 millones Para precisar, que recibimos De años, años de gobiernos corruptos y que pues el gobierno pasado que encabezó Claudio Rivera Vivanco, nuestra camarada pagamos, así de sencillo dejamos de pagar impuestos y bueno pues dejamos finanzas sanas que hoy permiten hacer muchas cosas ¿eh? ok, Erika Campos eh, Patty eh, Gutiérrez eh, May Morán saludos a mi estimado y querido amigo Jordi lo estimamos mucho en la Junta Auxiliar de Zaragoza muchas gracias eh, eh, Juan Ruiz Flores, no cabe duda que siguen soñando en lo que están adoctrinados y los recursos económicos siempre lo tuvieron no por la pandemia, y no solo perdieron la, el, la elección porque les faltó informar los disque logros. Yo vivo en la Inspectoría San Cristóbal Caleras y díganme qué obra hicieron. Con mucho gusto, Hizo, hicimos un adoquinamiento cuando quiera lo llevo a recorrer al amigo todas las acciones que hicimos con el presupuesto participativo, ah, te invito Luis. a que camine, caminemos con el inspector para que vayamos al territorio, con mucho gusto lo hice. Ah, sí, sí hicieron un adoquinamiento, ¿te acordarás más o menos como la calle o por dónde estaba? Eh, dame unos minutos y con mucho te gusto te digo pero hicimos acciones de gobierno que ojalá ¿Está? ojalá ahora sí vayan a uh -huh. hacer una acción de gobierno una, una, una, una ¿eh? mira ahí en, en la Paz Tlaxcolpan eh, hicimos la calle principal, uh -huh. nunca había entrado un solo gobierno un solo gobierno había entrado a la Paz Tlaxcolpan hicimos dos adoquinamientos pero en el en tema de las eh, inspectorías de San Jerónimo Caleras, por cierto mando un saludo al presidente Auxiliar que está trabajando muy arduo por allá, eh, traemos ahí temas, traemos arduo, temas, gracias, afortunadamente conocemos el territorio, eh, no nos engañan, no nos vamos a dejar de engañar, al pueblo no se le se puede seguir engañando, hay trabajo de por medio, de verdad se lo digo humildemente, humildemente trabajamos eh, un buen tiempo y conocemos, uh -huh. eh, conocemos todas las acciones que hemos realizado. ¿Y la pasada administración qué cargo tenía? Fui director de promoción y participación social, estaba encargado de hacer... Los ah. comités de participación social de todas las obras del gobierno. Ah, pues con razón estaba permitido y ya sabes todo. Conozco, sé dónde están las acciones de gobierno. Digo, uh -huh. no las conozco todas, no me acuerdo de todos los territorios, las calles y direcciones, pero tenía un equipo fabuloso. Por cierto, un saludo para mis jefes de zona, a mi, a mi querido Memo, Cuatso, eh, ¿De ahí? Eh, ¿De, de, de, ¿De la, dónde? En, en Puebla Capital los tenemos divididos en zona, en cuatro ah, zonas eh, okay. del gobierno y eh, tuvimos la oportunidad de tener un equipazo de trabajo que eh, nos permitió cumplir con todo el pueblo. La obra que hicimos ahí, en donde dice el Ajá. amigo, fue la pavimentación en la calle José Ortiz, o, eh, Ortiz entre Miguel el Hidalgo y 16 de septiembre, de regalo, y Morena no mentimos. Ya, no, no, pues ¿cuál regalo? ¿Era? No, mamá. no, de regalo la información. Ah, ya, dije no, no, no. No, pues, no, no, no, es nuestra pasó? responsabilidad y por eso sí. nos pagaban. Y la devengamos verdad, sí. ese sueldo. Ahí está, de testigo el pueblo. Ándale, ah, eso sí. devengamos su sueldo, eso sí. No, no, devengamos sí. el sueldo. No digo, la información, hay que responder el debate, hay que entrarle, claro. pero con datos duros, como claro. lo acabamos de hacer. Oye, hiciste, sí, claro. sí, sí lo hicimos. Acá pero ahí está, está el pueblo que nos vio trabajar dos, tres de la mañana, eh, especialmente para esta gente que me necesita. De verdad, salíamos muy tarde, mi equipo nuestro equipo de trabajo era un equipo muy comprometido. De verdad, mis jefes de zona, Cheque, Gloria, este Memo, Cuatro eh, Omar, eh, gente con mucho amor al pueblo, con mucho conocimiento del territorio, conocían las barrancas, las calles, los callejones, los barrios, las colonias gente muy comprometida, de verdad tuve la fortuna de trabajar con con esta, este equipo de trabajo, porque además abajo su equipo muy comprometido, hace rato tuve la oportunidad de convivir con, con uno de ellos y, y me acuerdo que me hablaban ya por ahí de las 6 7 de la noche así, "Oye jefe, este le vamos a parar tantito, vamos a echarnos un taco." Y bueno, los regañamos. <risa> no sea, es ya. negrero, o sea, sí si pues, no, no, no, es muy aventado ahí, o sea, es, que, te sigues. Fíjate que no negrero, comprometido. Nosotros cuando hace, en el 2018 la puerta, tuvimos la oportunidad, no sé si te recuerdes, habían en, la, en las calles habían unas, cassette, unas carpitas con un muñequito de Andrés Manuel uh -huh. este, y ahí estábamos repartiendo el, el, el volante el tríptico pidiendo el voto en el 2018, eh, la gente se bajaba y se tomaba fotografías con, con nuestra botarga de Andrés Manuel y nos decían, no nos puedes fallar, no nos puedes fallar eh, no nos confiamos en ustedes. Y entonces, eh, esta misma gente nos acompañó ahí y, y, y nos impulsaba, ¿no? Uh -huh. Pero además, eh, hay algo importante, el político, el administrador público, tiene que tener vocación de servicio, tiene que tener ese amor al, al, al, a lo que haces, a lo que te dedicas. Mira, si tú no tienes amor, si te estás, eh, como lo hace el actual gobierno, si te paras para hacer de negocio, pues vete a la empresa vete a uh -huh. buscar la lana eh, en otro lado, gánatela, uh -huh. invierte tu dinero, este, arriesga tu lana, haz, eso se vale, pues tengo amigos empresarios, y lo digo con cariño, que, que arriesgan su capital, que han vivido los zapatos. No, y, y que dan trabajo. que No, se, fuentes de empleo, claro. pero además arriesgan su patrimonio sí. y que han generado y transformado eh, eh, eh, este país hay de verdad empresarios muy patriotas ¿no? y, claro. y vale la pena y hay que impulsarlos y hay que apoyarlos ¿eh? sí, sí. y también los apoyamos ¿eh? también hicimos medidas y microempresarios también tuvimos programas para microempresarios, pequeños y medianos empresarios. No nada más los de arriba, también los de abajo, el micro, el, el de los jugos. Claro. También tuvimos y tenemos programas para ellos. También los hicimos en el pasado gobierno. 10 ¿eh? mil pesos a fondo prohibido, pe, pe, perdido, donde se le invirtió. Se le invirtió a, a, a estos que sufrieron los embates directos de la pandemia. Entonces, parte de... Uh -huh. Pati Gutiérrez dice saludos al regidor Jordi Salud, desde San Andrés Azumiatla. Mmm. Tú, si sí caminas y conoces las calles de Puebla, dice: Oiga, te está preguntando, ¿qué pasó con el prestamote que pidió Lalito? O sea, se refiere a. Bueno, eh, primero son 160 millones de pesos eh, que pide eh, cuando tiene las arcas llenas. Está demostrado, ahí están los informes. A la Ay, pero, pero tampoco está. alcanza. O sea, pues imagínate ah, la ciudadanía. Sí, de nada más Cuebra. que primero gástatelo. pero Primero gástate lo que tienes y después sí. vemos. Sí, miren, te, te voy a decir lo que dijimos en, en, en, en sesión de Cabildo. Eh, solicitamos el plan de obras. Y soli eh, solicitamos que nos informaran qué se hizo con el FISM, que es el fondo que respalda esta inversión. Que nos dijeran qué obras se iban a hacer. Y como respuesta, lo único que hay es las 10 obras. Con la, que van a sustentar el préstamo. Uh -huh. eh, un fondo que está sustentado, es, eh, cuyo fin y objetivo es combatir la pobreza y la pobreza extrema. Eh, acciones de gobierno que nada impacta a la pobreza extrema, pero no nos dijeron en qué se van a gastar los otros 340 millones, de pesos. no conocemos, los poblanos no saben, pregúntale, yo el reto y les pido a todos los que me escuchan que soliciten vía transparencia, cuáles son las acciones de gobierno que se van a realizar con el Fondo de Infraestructura Social Municipal es el FAIS, versión municipio y no los conocemos, no hay no lo he solicitado por escrito, no sabemos cuáles son las obras, son reglas el, este fondo tiene unas reglas muy claras tiene hasta un catálogo de acciones pues gastarte el primero los 340 millones, si tú me dices y si me muestras en qué te vas a gastar, cifra histórica, eh. se queja de que no tiene recursos, pero eh, nosotros tuvimos, lo máximo que tuvimos fue alrededor de 230 millones de pesos para ese fondo, él recibió un adicional, él recibió 200, más de 240 eh, eh, y recibió un adicional que hoy tiene 340 millones de pesos para ese fondo de infraestructura que es para combatir la pobreza pobreza extrema, y pues por supuesto lo que le preguntamos oye, ¿tienes arcas a reventar? Eh, con impuesto predial eh, eh, Puebla es un pueblo, bueno, de verdad pagamos impuestos, increíblemente aún con la pandemia estamos pagando impuestos y ahora, eh, sangrándolos sangrando los bolsillos de los poblanos con las multas, ¿no? un negociazo hay dinero, hay dinero y están las arcas llenas, habían mil y cacho de mil cuatrocientos millones de pesos en bancos se lo dijo nuestro regidor. Que lo, la, lo peor que le pudo haber pasado. Ah, miren qué guapo el regidor. este regidor. <risa> es el que se había proyectado ahí. Eh, <risa> eh, lo dijo nuestro coordinador en la defensa de eso. Eh, eh, con datos duros. Eh, uh -huh. Lo peor que le pudo haber pasado al PAN es que Leo, eh, que conoce bien de, de Hacienda eh, Pública Municipal, que conoce la, conoció la. Sí, mía, sí, es tenerlo bueno, de es oposición. El, es el azote Entonces, de ese cabildo No, le o sale unas titundas que sí. hay veces tenemos que contenerlo para poder eh, <risa> eh, eh, no, bueno. no, no eh, genere tanto escosor, porque además no tiene que ver con otra cosa, yo creo que ellos son gobierno y hay que dejarlos gobernar, hay que darles las herramientas para que no tengan pretextos uh -huh. ¿no? no tengan pretextos a la hora de entregar resultados. De ¿no? Entonces, pero ahí estamos, ahí lo, ya lo dijimos, o sea, había arca, hay arcas a reventar, no había por qué, hay 340, más de 340 millones de pesos por, para gastarse, traen problemas ya para gastarse la lana, vamos a ver. De acuerdo. Dice: efectivamente no hay recursos que alcance, pero cuando hay voluntad se puede hacer muchas cosas, como lo hizo el gobierno de Claudia. Bueno. A ver, Mario Arroyo, de estar mandando saludos, Lucía Pacheco, regidor querido y amado al pueblo, vámonos, y amado tiene? al pueblo, dice, este, Lucía, Lucía Pacheco, dice, sí, Jesús Martín Rodríguez, María Dolores Cervantes Moctezuma, Dolores, besote, una mujeraza, súper inteligente, súper fregona, trabajadora y del pan. No, no, adelante, por supuesto que no. es del de pan valioso. sí. José Serrano León es, me está mandando saludos, gracias. Pilar Barrera, Camila Lugo, Daniel Rivera. Ya, ya voy, voy a dejar de, de, de leer porque no manches, necesitamos otro programa. Daniel eh, Rivera dice que te manda saludos, camarada Jordi. ¿Quién? Celeste Pérez. Da, Daniel ah, Rivera. No, no, no, no, supuesto. Liliana Contreras dice. Un abrazo. ¿Cómo? Acosta, saludos regidor. Eh, realmente Puebla extraña mucho a Morena en el ayuntamiento. El Prian solo sabe robar. Dice eh, me, ah, bueno, Marta Salazar, Miguel Ángel Bebé, este ¿quién más? Eh, Pilar Barrera. Felicidades por trabajar por la gente, regidor dice sigue adelante aunque los perros ladren, ¡Sopas! <risa> señal de que vamos andando camarada, Miguel Ángel Ceballos nos está viendo, Ramón Acevedo, dice pregúntale si ya está listo para ser diputado local o qué sigue, no vamos, estamos listos para seguir defendiendo a Puebla, estamos listos para seguir defendiendo el dinero de los poblanos ver, y eso quedo, pues, lo hacemos todos los días con cariño, eh, con mucho respeto, pero creo que para eso nos encomienda el pueblo. Por eso estamos en, estamos en la planilla y, y, es, y creo que no, no, Puebla de verdad eh, necesita que trabajemos duro y arduo. Eh, para eso estamos. Yo le agradezco la invitación, de verdad es un gesto amable, me siento honrado que me consideren así, pero creo que tenemos chamba Tenemos chamba aquí en la red judía, tenemos trabajo, tenemos que defender los intereses de Puebla y los poblanos, eh, los de a oye, y los de pie. Oye, pero a ver... Ya, a ver, va, vamos a, a, a meternos a, a cómo está Morena. Yo los veo sumamente nerviosos con todo lo que sucedió, incluyendo, ¿no? Los destapes, que bueno, ¿no? Ya hay un montón de corcholatas por todos lados, ¿no? Al rato, pues, ¿no? Pues al rato, pues, hay que lanzarnos a la gubernatura, ¿no? Pues ya vimos que, ¿no? Hay un montón. Alzando ah, no, no, no. la mano, y bueno, ahí te va. Hay seis regidores de la coalición uh -huh. que no han lanzado ni han alzado la mano. Hay seis. Uh -huh. Seis regidores comprometidos con Puebla que no han dicho que van. Uh -huh. No nos han preguntado, pero tampoco nos han dicho que van. Y por lo menos esos seis. Bueno, yo sí les quiero preguntar, bueno, a ti, porque pues los demás no están, entonces te pregunto a ti. Bueno, eh, también es muy sano, ¿no? Bueno, ya lo dijo. No, el líder moral de Morena es el gobernador y ya dijo pues adelante, quien quiera, pues que alce la mano y que trabaje pero, Oye, pero dijo quien quiera. Quien quiera. No, bueno, y además son sus no derechos quieres? políticos. En lo personal no, no he tomado la decisión personal de no participar en, en este proceso, eh, considero que lo que estoy realizando debe... Eh, tener no solo el, mi atención, sino el compromiso moral, el compromiso ético, profesional. O sea, ¿como hacerlo? candidato no? Eh, creo que, mira, eh, coincido en que Morena es un partido al que le pertenece al pueblo, de verdad te lo digo, que le pertenece al 100% al pueblo, eh, es el partido más demócrata que existe, ha abierto las puertas a todos a todos, uh -huh. como nadie, como ninguno partido, es un movimiento que rebasa más allá de lo que puede ser uno de los movimientos más importantes de, de a nivel mundial, uh -huh. y que merece su estudio eh, merece ser estudiado merece ¿Tú no fútbol? le vas a entrar en mundo, lo personal tomé uh -huh. la decisión de no hacerlo, creo uh -huh. que de verdad, eh, eh, vamos a estar, vamos a participar vamos a ir a votar ya en nuestro distrito como corresponde eh, ah, pero esto que, es para la renovación o sí, sea, claro. en el proceso de renovación recordemos que Morena pues viene un proceso muy interesante porque eh, también en otros estados del de país incluyendo Puebla, se van a renovar eh, el comité ejecutivo estatal y aquí va a estar interesante porque, bueno, hay voces que ya están alzando la mano, que dicen, esto no va a ser legal, no va a ser legítimo, no va de acuerdo a los estatutos, porque, pues, el padrón, pues, ¿dónde es el padrón? No existe, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a ser la elección del nuevo presidente? Porque, bueno, Aristóteles Belmont él ya se va, él dijo, pues, mi futuro político no está en Puebla, yo entrego cuentas y me voy. Eso ya, ¿no? Incluso lo dijo acá donde tú estás... Dijo, ya me voy. Entonces, a ver, te quiero preguntar en ese sentido, vamos, a ver, por, por orden, ¿quién podría ser eh, un buen candidato? ¿no? ¿Quién podría ser un buen próximo líder de Morena Estatal? Bueno, puede ser quien tenga muy claro los principios de Morena, que tenga valores, que tenga mucho amor por este pueblo, que lo conozca que conozca su territorio, puede ser quien sepa de administración pública, municipal, estatal, federal, puede ser aquel que tenga un perfil político de altura, de miras, como, quien. como el que reúna todos estos requisitos, que haya estudiado Ay, y quien. que conozca. No, tu... no, yo sí veo muchos, hay muchos, muchos hombres y mujeres poblanos muy capaces, muy conocedores de, de, de, de, del territorio. Pero público. a él lo van a elegir el consejo, bueno, primero es... O sea, importante. No, to no toda la militancia. No, o sea, en es el, es el caso consejo? de los candidatos serán electos por encuesta, lo dice la convocatoria, pero es un proceso adelantado. No, Mira. no, espérame, espérame, es que no, eh, ahorita ya nos vamos a hacer bolas, porque sí. entonces, a ver, primero es la renovación, ¿no? Es pero claro. la encuesta... Estamos ah, hablando de los candidatos ya, correcto, para el 24. Es correcto, es correcto. Ok, pues, si no, ya me está. Es correcto, es correcto. Yo, ok, ahí está la nota. No, no, no. A ver, entonces, primero es la renovación. Claro. ¿A quiénes ves? Dices, ves a muchos. Pues dime algo, a algunos de lo que, lo que veo es que el camino de Morena es la transparencia, es eh, la unidad. Debiera ser. Eh, yo creo Estás que Estás diciendo el debiera ser. Pero ¿quién? no, yo creo que hay muchos, de verdad estoy convencidísimo uh -huh. de que hay muchos, mo, muchas mujeres y hombres capaces para poder dirigir el partido, pero que Ajá. le corresponde, mira, en, en Morena tenemos un principio básico, el pueblo manda, de uh -huh. verdad, y sé que duele cada que digo el pueblo, pero él es, eh, Morena tiene un dueño y se llama el pueblo mexicano, y ellos van a decidir, ellos van a tomar las decisiones nosotros solo haremos, en cuanto veamos eh, la baraja de acuerdo a uh -huh. los estatutos, en los tiempos y en los momentos, pues haríamos eh, lo propio de ir a depositar uh -huh. nuestro voto. Nosotros estamos trabajando por la unidad. ¿Las reglas las ves claras? ¿Hay dudas? ¿Cómo van a salir de este proceso? Porque, repito, ya hay dudas y, y ya hay incluso este, de, declaraciones muy fuertes de que dicen, esta, esta eh, elección, pues... Interna no va a ser incluso válida y entonces pues, no viene todo para atrás. ¿Tú cómo ves las cosas? Yo creo que vamos a tener una elección transparente, democrática, donde va a ganar el pueblo, donde debe prevalecer la unidad, eh, debe ser demasiado transparente. Morena se lo merece. Veo que eh, los li diferentes liderazgos, los encargados de organizar, van a hacer un excelente trabajo y que van a garantizarle a los poblanos, a, a toda esta ciudadanía, a esta gente que eh, se acercó a la, a la, al movimiento más importante de América Latina y que le vamos a dar respuesta a todo este caudal. O no sea, es tarea fácil, eh, no. no, no es fácil al partido con mayor militancia en el país, no es fácil manejarlo, no es fácil organizarlo, por Dios. Claro. No, no, no, no. requiere una tarea titánica y un compromiso ineludible de re, con responsabilidad, con mucha capacidad, orden y, y bueno, finalmente vamos a un proceso en medio de la quinta can pandemia, por Dios, de la quinta ola de la pandemia, donde sí. tendremos que dar respuesta. Pero estoy seguro que eh, eh, hay quien, gente capaz que va a organizar esta elección bien. Tú ya tienes a alguien, Me o sea, que a, a ti te gustaría alguien. No, tengo el perfil, como te lo dije, tengo el perfil. Debe ser alguien que ame Puebla. De verdad Ajá. te lo digo, lo digo no en el tono romántico, eh, ve lo que sucede, cuando eh, tenemos eh, dirigiendo, liderando eh, o gobernando un, la ciudad o gobernando un pueblo, un estado, alguien que no ama a su pueblo, vemos los resultados, de verdad, Ajá. y México no se merece eso, soy un, me considero un patriota, me considero una enamorado. ¿Cuándo la elección? Eh, el fin de mes, este fin de mes, el 30. No manches, va a estar durísimo. Oye, no, va a estar muy bien. Hay, hay, hay, hay muchos grupos, hay muchos clanes, hay muchas tribus. Las estamos viendo, existen este, ¿no? Corrientes partidistas, vamos a ponerle así, ¿no? Dentro del partido, pues hay corrientes, esto es normal, ¿no? Lo que no es normal es cuando ya empiezan los cocolazos y las patadas y, ¿no? y las denuncias públicas y, y las demandas. Eso, eso ya, eso, eso ya. Ya se sale de toda proporción. Eh, ¿Te preocupa eso? No, hay un interés superior por encima de cualquier grupo, si es que existe. Que no, digo, no, Jordi, Jordi. No, yo creo que el, el, más, el más importante es México. De verdad te lo digo, lo más importante es México. Puebla, no, está, sí, Puebla. claro, pero estamos hablando de los clanes de Puebla. O sea, es más, México es muy grande. Estamos hablando de Puebla. A ver, ¿cómo? A ver, políticamente hablando, ¿cómo evitar que Morena se perredice. No, bueno, bueno, usted me entendió, eso. que no que Exacto. se vuelva un perra de lleno de tribus, ¿no? Ya lo dijo aquí, ¿no? Eh, alguien del auditorio, que aguas porque pues el PRD no tiene su historial y por eso mira Cataplum con el PRD. Eh, mira, es muy fácil ¿Cómo en ¿cómo en el 2018 aprendimos la lección. También ganamos, pero también aprendimos, ustedes, soy sincero. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo le hicimos para ir con un régimen que había durado muchos años, al prianismo? La participación ciudadana es fundamental. ¿Cómo evitamos? Estuviste viste el 2018, no estamos ciegos, eh, balaceras, robo de urnas, camionetas volteadas con dinero. Sin embargo, la ciudadanía se volteó a las urnas, fue en masa a votar y dijo ya no más, ya no más. Y mira que la ciudad se incendió. No, no nos olvidemos del pasado Sabemos los que vivimos Los que vivimos en el 2018 lo recordamos Olvida el pasado Olvida el pasado, pasado no existe Vamos a ver el presente Te lo refiero, futuro. te lo refiero Porque la respuesta es Ajá. La misma dosis Hay que darle la misma dosis La participación ciudadana El, el, el partido Morena Le pertenece al pueblo Y el pueblo debe salir a afiliarse, a votar. Si no está afiliado, afíliate. Y si no, ese día te puedes afiliar y ve y vote. Oye, están súper cañones la, la, la invitación para que vayas ahí a, a que. Esto es apertura. Oye, no, no, eh. esto es apertura. La, la otra, estaba aquí Aristóteles. Hay partidos que cobran cuotas, ¿eh? Estaba aquí Aristóteles y me dice, oye, y, digo, y, digo, y yo que no pertenezco a ningún partido, no, afíliate a Morena, me lo dijo al aire. Ya, <risas> ¿no? Risas y no sé qué. No, ya me escribió la semana pasada ya me escribió listo ya me la mandó y inscríbete como habíamos quedado y yo dije, ok o sea, de bueno, verdad está presidente tiene, el, fue, además fue secretario de organización pues es su papel, es su rol no, manche, tiene la tiene responsabilidad de facilitar a cualquier mexicano No, le digo, oye, que no era broma no, estoy hablando en serio oh. mira, necesitamos mira. una perfil así no Aristóteles, pues ya se va, ¿eh? Pero está en la más, así como afiliando tú bueno es parte no, de su a trabajo. todo mundo entonces pues no se extrañe que le diga la afiliación ahí, afílate amor no, está abierto a ver, ¿cómo se puede afiliar pues de muchas maneras, electrónica refinos? entras en la, hay una página, entras la de, muy fácilmente, ahorita te la paso si, si me, te comprometas a difundirla por tu programa que es muy escuchado te damos <risa> no, el o, link, no, y por qué no si lo te hemos damos, hecho con el PAN, con eh, el PRI con todos, ahora mismo te están aquí? haciendo llegar ya a la producción el, el link para que te puedas afiliar pero de verdad lo digo con mucho sentido de responsabilidad. Morena abre las puertas a todos los mexicanos, a todos los poblanos, a todo aquel que se siente ide identificado con los principios y valores, los estatutos, pero por supuesto con la 4T. Mira, se dice coloquialmente que el obradorismo sí. es más grande que Morena. Y de cierto modo tiene razón. No, ¿sí? por supuesto. Sin embargo, a la hora de votar, ¿qué crees? Todos votamos por el, la misma marca, el mismo partido. ¿No? y eso bueno, es lo importante vamos a ver en eso el, es lo que se le tiene miedo eh, de verdad en el 24 Erika. vamos a ver estamos listos estamos preparados eh, hay perfiles que están preparados muy bien para ir para esa contienda pero también sabemos es oye es, cómo es? ves lo, las la de alguna manera esto fue una efecto no eh, un efecto en cadena de que se hizo a nivel nacional no, en Toluca cuando no el presidente llevó ahí a las corcholatas, de ahí fue el nombre de las corcholatas y bla, bla, bla, y, ¿no? y, y salieron los presidenciales posibles. De ahí salió. Y ahí, pues, todo mundo... Es una sucesión adelantada, muy adelantada. En Puebla esto nunca había pasado. En el tercer año de gobierno, de un ejecutivo que diga, pues, a ver, quiero oír voces eso no había pasado y estamos, ya lo estamos viviendo el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa ya lo hizo bueno, y momento, salieron todos así de oh, ya, ya, ya. En, en, mira los que hemos estudiado un poquito el, el tema de la política y el estudio del poder no nos engañemos Erika hoy mismo hay ya candidatos eh, del actual gobierno este que hay municipal ya se candidatean ya hay lo único la sí, única sí, diferencia es cierto, es cierto. que se hizo público se, se hizo democratiza público. se habla se dice pues no nos engañemos, uh -huh. de verdad te lo digo. Eh, eh, siempre... no, no, no, no, pero a ver, no, no. Ahí sí no, Jordi, porque en el tercer año, o sea, había... Se hace oficial, es diferente, se oficializaba. No, pero esto está muy adelantado, porque incluso, pues, todos los que aspiran, pues ya se están poniendo las pilas y en todo. O sea, esto no había pasado. En el tercer año del go de gobierno, eh, un, un gobernador es cuando está más fuerte, cuando tiene... Eh, eh, eh, más... Pero, pero eh, no me digas que el presidente ha pedido fuerza a partir de ese evento el, el presidente está fuertísimo yo veo un presidente eh, que se levanta muy de madrugada y termina muy noche y sigue empoderado, sigue, el pueblo sigue amando a López Obrador y si no ahí están las jueces. están los estudios. Bueno, no todo el pueblo. ¿eh? No, no, no, por supuesto ahí nadie es moneda bien. de oro, no, no, por supuesto que hay una clase Mucho a la que bien. hay muchos grupos, dijeras tú, hay muchos grupos a los que pues les ha dado el la torre con sus intereses a sus negocios y pues están financiando lo que tienen que financiar. Porque no les cosas. gusta cómo gobiernan. También, también, no también, también hay gente, por supuesto, también hay gente de a pie que no le gusta y que tiene, esto es la democracia. Uh -huh. aquí, aquí, la diferencia enorme es que nosotros sí damos voz, uh -huh. si sí permitimos que hablen, que digan, que se expresen, no, tenemos, no son perseguidos, okay. no hay presos políticos. ¿no? Jordi, tú eres eh, eh, parte... Eh, de una administración que ya terminó, ¿no? la pasada de, de, de, eh, de Claudia Rivera, ¿te consideras claudista? Me considero morenista, me considero López Obradorista, me considero un mexicano eh, eh, comprometido con su padre, con su país, con su ciudadano, pero reconozco el liderazgo de la maestra Claudia Rivera uh -huh. ella... Eh, me abrió la puerta para poderle eh, cumplir un sueño que era servir la Puebla, convertirme en servidor público. Hay gente que no lo sabe, piensa que yo tengo años en, la, en el tema y no. Yo la primera vez que entré a trabajar en el gobierno lo hice en el 2018 y entré ...con todo este entusiasmo y cariño que le tengo a la ciudad... ...pero yo nunca había sido servidor público... ...yo estaba en la iniciativa privada... ¿eh? ...yo empecé a trabajar... ...y lo digo con humildad desde los seis años... ...yo trabajo en la iniciativa privada... Ajá. Eh, Claudia Rivera está eh, haciendo reuniones... ...para pues, invitar a, pues, a quienes estuvieron con ella trabajando... ...para que se sumen a su proyecto... A su proyecto eh, político, y pues no, ella es una de las posibles que puede ser o gobernadora o senadora o wherever, ¿no? O regresar a la presidencia municipal. Eh, ¿A ti te gustaría volver a ver a Claudia Rivera en la boleta? A mí me gustaría que invitaras a Claudia Rivera para que ella te pudiera contestar directamente todas estas preguntas, porque creo, mira. No va a venir. Bueno, pero, pero, pero me gustaría, pues... No, a mí también me gustaría, pero... Sí, yo creo que... Ella no eh, viene a programas como estos, ¿eh? ¿eh? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, ¿tú la traes? No, yo no la traigo. Tú la invitas y ella viene ¿Ya la he a invitado, propia. no viene. Bueno, vamos a... a, a no, tener. la invité cuando era presidenta municipal. Mira, eh, te quiero comentar algo. Es importante decirlo. Eh, nuestra camarada es uno de los... ...liderazgos importantes femeninos que tenemos en Morena... ¿Todavía mucha... la consideras una líder? No, no, no, yo la considero el, el pueblo, lo considera el partido... ...es uno de los activos, es una luchadora social que trabaja arduo... ...de verdad trabaja arduo, la admiramos, le tenemos mucho respeto... ...pero el pueblo decide dónde nos pone... ...nosotros podemos tener muchas ganas... ...hay veces sin preparación, a veces con preparación... ...y si el pueblo dice que no, pues no más no se puede... ...y en el caso de ella en particular... El pueblo decidió en el 2018 que ahí estaba, y ahí estuvo, y gobernó. Desde mi particular punto de vista y de mucha gente que eh, vi eh, cómo fue eh, gobernada, lo hizo bien. Eh, por supuesto que podemos perdernos en este Dime Direct, el enfoque que sí si pasó, que no pasó, pero creo que es un liderazgo activo al que hay que darle su peso, es importante. Nadie en política eh, y en Morena menos, están incluidos todos, eh, incluidos desde un líder, y ahí lo vas a ver en las próximas elecciones de Colonia, hasta cualquiera, cualquier senador, diputado, candidato para buscar. ¿Cómo podrían ser un método más asertivo dentro de Morena para esta elección de candidatos? Ahora sí estamos hablando del de proceso de selección del de 2024. Eh, se cometieron algunos errores bueno, y muchos aciertos. Bueno, electoralmente hablando, en la capital, bueno, ¿no? Fue nuevamente Claudia Rivera, cuando pues no, los números no, no la beneficiaban. Había otros perfiles más competitivos, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Fueron 20 puntos de diferencia, hubo es multifactorial, voy de acuerdo, etcétera. Pero claro que pesa. Tú pues siempre el candidato. Eh, a lo que voy es que, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Que, ¿Quieres un vasito de agua? pasa ser, yo se lo paso, sí, claro. Gracias. Sí, sí, sí, sí, sí. Este, ¿Cuál sería el, el método eh, más efectivo para que esto no vuelva a pasar? Más allá si se llamaba Claudia Rivera o Juanita Pérez. O sea, no hay. No, no es personal la pregunta, es en general. O sea, para. Eh, que asegure, Morena, un, una, una victoria, porque el 24, aquí en la capital, sí la tienen. Fíjate que en, en, en México tenemos la fortuna, la suerte de tener uno de los tres líderes más importantes del mundo, y ha puesto muchos ejemplos. Tú eres periodista. ¿Quién dirige la, la agenda política? el presidente se para muy temprano y dicta la agenda política, uh -huh. se dirige a todos los mexicanos e informa de qué está haciendo. Y así uh -huh. nada más y nada menos, en el peor momento que ha tenido, te gusta, entre uh -huh. encuesta y encuesta, 55, 60 puntos ha llegado hasta los cuernos de la Y sí. eh, Creo que tenemos que comunicarle al pueblo siempre, está muy cerca, de informándole, diciéndole, explicándole. Eh, comentándole, pero sobre todo guardando con amor, de verdad, con patriotismo ¿no? traicionando al pueblo mira, hay muchas decisiones que a veces se toman a, al vacío ¿no? pero el tema de la reforma eléctrica era un tema que ya teníamos que hacer y hoy nos ponen el ejemplo del otro lado del charco ¿no? de primer nivel pues nacionalizando ¿no? la industria eléctrica. ¿Por uh -huh. qué? Pues son temas de la humanidad. Es un tema donde ya no admitimos el que se esté haciendo negocio con, con temas torales, con derechos humanos. Y lo mismo va a pasar con el agua. ¿eh? O sea, aquí nos dimos el lujo, los gobiernos pasados, eh, de, de privatizar. Pues Ahí viene, y ¿no? viene hay un incremento, ¿no? Y que viene, ya el, el Congreso ya votó y pues viene el incremento. Viene, pero además... Eh, vamos a pelearnos por el agua a nivel mundial, ¿eh? vamos a pelearnos por el agua y tenemos que voltear a ver gobiernos humanistas, y creo que esa es la clave. Tenemos que poner al centro, te lo he dicho toda la, la transmisión pero es que si no pones al centro al ser humano en, las, en el diseño de políticas, pues mira lo que está pasando, no es increíble. Y o sea, el candidato a la presidencia municipal de Puebla, ¿qué características debe de tener? Debe ser un hombre... Evidentemente conocedor del territorio poblano, eso no puede pasar, tiene que conocer el pueblo poblano, conoce su territorio, tiene que conocer sus necesidades, debe saber... Eh, también de administración pública municipal, en muchos sentidos porque hay veces eh, cuando estás limitado en conocimientos, no estás preparado, no estás, eh, no estudias no te preparas, vamos corres el riesgo Ay, de que sí ya lo eh, hemos visto ¿eh? pues, por supuesto sí. uh -huh. lo estamos viviendo actualmente tenemos un secretario y el Baen, bueno, dicho, ahí va no, pues tú dijiste que el toro por los cuernos, no conoces yo reglas. no me refería a esta administración yo sí. pero bueno Okay. tenemos secretarios que no conocen las reglas de operación del FAIS impresionante de vergüenza ajena que no conoce las reglas de operación de un presupuesto, el más importante que pase en la federación, por Dios, tienes que ponerte a estudiar, te pedirle a tu equipo de trabajo que, que se esfuerce ¿no? y por supuesto que a partir de que conozcas las reglas de operación vas claro, a poder ayudar sí, y claro, servirle, claro, por eso claro, creo claro. fundamental el conocimiento, debes tenerle amor a este pueblo, porque hay veces, mira, los seres humanos, la política es humana, ¿eh? es parte de nuestra formación, la política es humana y puedes perderte, puedes perder en el ego, en la soberbia de... Eh, eh, sí. Uno de los grandes talones de aquiles que tiene el político es esa soberbia que le caracteriza de eh, endiosarlos, ¿no? de sentirse de sí señor, la que, hora que usted quiera, oh, o señora, o cómo ¿Eh? estamos gobernando, no, estamos gobernando muy bien, no, hoy digo, no quiero sí. tocar el tema de patrullas porque todavía está fresco, pero... Si compramos patrullas que no sé si sean las adecuadas para este para esta ciudad y estas condiciones. Oye, pero, a ver, ya te desviaste. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el próximo presidente municipal? ¿Conocedor de Puebla? Con de, hablar, Morena. de Morena. De Morena, de cualquiera, de cualquiera porque... No, no, de Morena, vamos a hablar de Morena. Principios éticos y valores, apegados a, la, a, a, a los estatutos de Morena. Debe estar, indiscutiblemente debe estar comprometido por, con ello, comprometido con esos principios, no robar, no traicionar al pueblo. ¿no? Eh, por supuesto eh, que en ese proceso de lo que queremos en Morena, el amor a su pueblo. Si no amas, de verdad, eh, la vida, a pesar de que nos vemos todavía chamacones, eh, eh, nos han enseñado que <risa> sin amor, uh -huh. nomás no caminas. Erica. De verdad, debes amar a este pueblo, porque de otra manera no, no, no te adentras, no buscas ir más por más, eh, entender y comprender a tu pueblo. Eh, yo hoy lo, de verdad lo veo situaciones en este uh -huh. gobierno. ¿Sería necesario ya que se pusieran a trabajar en una candidatura no, yo creo que hay que respetar los tiempos ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? No, pues los tiempos los que marcan marca la ley Los que marcan la norma la ley. Sí, claro, debemos apegarnos Aunque a pegarnos Aunque el ley. gobernador diga No, ya, no, pero o sea, a, ver, la... a ver, el que quiera destaparse Que se destape, el que quiera empezar a, a hacer el trabajo Solamente en el marco de la ley También lo dijo Sí, claro No, pues eso, no, no pero alzar no, la mano de a mí me gustaría ya Bueno, a cualquiera le gusta Te repito, a cualquiera le gusta Y, y puede decirlo y en sus derechos políticos Está consagrado pero en el margen de la ley, cumpliendo, no haciendo uso de los recursos, no patrocinándose campañas de publicidad con recursos propios, como lo estamos haciendo, como lo estamos viviendo aquí en Puebla, donde parece que va por delante la imagen, ¿no? Donde parece que están haciendo un cochinito, en el último cabildo, este, sacamos unos cochinitos azulitos donde están haciendo el cochinito para la campaña, es evidente, solo un ciego no lo ve. ¿Eh? No, tú dijiste que el por los cuernos bueno, no, Ahí están no, no, haciendo pero, el cochinita. Se entiende porque es de morena y no, no, no, que no, el pueblo señalando. lo está viendo No, el pueblo lo está viendo Pero, a ver, No, no me digas que no supiste de las, de las De las multotas Te están multando hasta porque veas feo, por Dios Le están quitando Ay. Pero, pero también el lujo es necesario. de Oye, una que, multa. No, no, por porque supuesto. El lujo no entendemos no, no, no. El no, orden, no orden está desfila. bien. No, no. Eso está muy bien. Pero tú, tú escuchas a la ciudadanía. A ver, cuando tiene que ver con orden, estás violentando un reglamento, perfecto. Pero cuando le das cuotas. A, a, a tus agentes de tránsito Cuando está hay infinidad de quejas de ciudadanos Que dicen, oiga, pero si ni siquiera Aquí no hay banderola, no hay nada Me quitaron la de enfrente, no la de atrás ¿Qué pasó? Bueno, pues estamos hablando de morina ah, A pues, ver, pues, va. ¿Tú me das carnita? No, no, no, no, tú te vas otro Yo tengo la pregunta ¿no? Porque bueno, eh, toda la primera media hora Dice y señalaste los errores de esta administración municipal y está perfecto Oye, pero, también, a ver, pero también hemos señalado los aciertos ¿eh? Eh, hemos hecho... ¿cuáles aciertos? a ver, ¿qué aciertos ha tenido Eduardo Rivera? Ay, híjole pues, sí me cuesta trabajo <risa> pero, <espérame, risa> pero no quiere decir que no hemos, en el camino hemos votado a favor por muchas cosas de verdad, eh, tasa cero por ejemplo no apoyando a los comerciantes en el tema de turismo hemos caminado muy bien ahora mismo votamos a favor para que eh, se este, concesionan espacios públicos, o sea, hay cosas que está haciendo bien. La verdad es que creo que eh, sí me cuesta mucho porque vemos una óptica distinto. pero hay cosas, debe haber cosas okay. que estén habiendo. Ah, mira, quiero están hablar. haciendo bien, están recaudando dinero. Eso, ya me acordé. Están sangrando el bolsillo de los poblanos, eh. están haciendo negocio con Adelante. el erario Público. Ok, yo quiero que me comentes alguna de las cartas fuertes que tuviera Morena para la alcaldía de Puebla. O sea, eh, en el PAN ya han sacado la, la baraja. O sea, si es que. ¿Hay cartas fuertes? Eh, eh, claro. Sí, sí, claro. Entonces, mire, por ejemplo, está este Mario Riestre, ¿no? Que alza la mano, ¿no? Podría ser, este, pudiera ser eh, Humberto Aguilar Coronado, que ya dijo que no, pero que, bueno, es, es, una, es una presencia. Eh, tiene una trayectoria larga, eh, de, de mujeres podría estar también Ana Teresa Aranda, eh, eh, no sé, Carolina Borregar creo que le falta todavía, pero está haciendo un trabajo fuerte en la Diputación eh, Federal, en fin, ¿no? Este eh, también alzó la mano y ya dijo que sí, que sí le interesa a Osvaldo Jiménez, este, Eduardo Alcántara también dijo, pero. Lo veo como, no, no, no lo veo vislumbrado como para allá, pero. ¿Traes un buen análisis? No, pues sí, pues es mi chamba. A ver, ¿de Morena quién? Yo creo que hay muchos, de verdad. Hoy ver. no, mira, te quiero, no quiero caer en, el, en la imprecisión de dejar fuera a nadie, pero no, hay muchos perfiles. Hay bueno, muchos yo que... seguramente caen en la imprecisión de, muchos lo dejaron afuera, pero. Nosotros ¿tú estamos, conoces a tu mira, partito? nosotros estamos apostando por la unidad. El que el pueblo decida, el pueblo de Morena, convertido obedecida, ahí vamos a montarnos. De verdad te lo digo. Eh, mira, eh, hay gente encargada de generar divisionismo en el partido. Pero pero yo, yo no estoy hablando de divisiones, no, pero, yo estoy hablando de posibles. Sí, sí, pero mira, uno tiene que tener la responsabilidad como eh, activo. ¿Responsabilidad de, de qué? La responsabilidad moral de construir la unidad. Pero, y, y, y, y, y, y, mira, y, y la vas a deconstruir... No, no. No, sí. no para diciendo. nada. No, vamos Entonces, a construir. Creo que aquí tenemos que tener la responsabilidad de que están incluidos todos y todos son todos. Ah, no, discúlpame, no cualquiera puede ser. Eh, que alcalde. tenga el requisito, que cumpla. Que tenga la norma, capacidad de, de experiencia, derecho, por el porque serie. luego nos va muy mal oh, Bueno, sea, mira, no. el que tenemos tiene experiencia y no me digas que ya gobernó y sigue. Yo, yo no lo veo que lo esté haciendo así tan mal como lo estás mencionando, claro que hay errores eh pero así que digas, ay no está perdido la verdad no, bueno ya los, va a haber su tiempo, todo su tiempo las cosas salen a flote sí claro, tarde, claro, y, sí, y, y, y, ya, no, y así tiene que ser, no, bueno ni será respetable el pueblo va a decidir él bueno, es el cólogo, ay, Pero en lo personal no tenemos un listado No hemos hecho este análisis con ay, ¿cómo no? Cre Creemos que hay Mucha gente porque Dialeta no. el todo por los cuernos cuando le conviene A ver, Estamos hablando de perfiles y a ya ver. lo hablamos, ¿cómo los necesitamos? Amorosos con el pueblo, preparados, con los seres del territorios Muchísimos, hay muchos muchas mujeres, ¿Quiénes? muchas mujeres de verdad de Morena, tenemos muchas mujeres que ¿Quiénes? cumplen el requisito, muchos hombres también que están ¿Quiénes? en la lucha, que trabajan no todos, los días, okay, ¿eh? todos los días, todos los días trabajan ¿qué, la gente. Que por... consten actas que Jordi no quiso mencionar ni un nombre para una posible... Candidatura a la alcaldía de Puebla por parte de Morena. ¡Exactas! te va, ahí te va el, hay pero, ahí te va el nombre. Se llama Unidad. E incluyente. ¿Y eso qué tiene el que ver? El segundo, ser? todos incluyentes, incluyente. Oye, échame una lista de seis, siete. No es tiempo, no es momento. Yo creo que todo. Es no su si momento. es momento. No, hay, mira, hay tiempos que vivir en el proceso. Okay. Y en ese momento en el proceso yo te diré, unos minutos antes de cuando vaya a la urna a depositarme mi ay. voto, ahí te diré. Amiga Erika, ya. Ay, ya, ya te conocí, ¿no? El candidato. Ah, por cierto, ese siempre te dije, no. <risa> no, no bueno. Bien. Ah, ah, no hay todavía. Bueno, no está hay. Bien. En, mi, en mi corazón todavía no hay. Está no bien. Hay, no hay corcholatas todavía. Está bien. Bueno, que conste. Híjole, ya, que ya, me atrasé. Bueno, eh, Luisa Monroy dice, se están denunciando, pero ya sabes, dinero calla prensa. ¡Ay, ay, Chihuahua! Es que me, me fui hasta la última y me quise... ¡Apídate, Luisa! espérate, A ver, ¿qué dices? Dice, ¿qué necesidad de insistir en que haya, que ya un nombre? Bueno, la, la insistencia es por lo siguiente. Si sí es necesario que quien quiera, ¿no? Que Si hay eh, eh, posibles eh, personas que tienen la calidad moral, lo que tú decías, ¿no? De, de que ame a Puebla, de experiencia y de, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no? o sea, de, de decir, oye, a mí me gustaría ¿por qué no? no o sea, porque qué era el tapado? ¿o, qué? o sea, volvemos a esos a esos entonces, pues en un partido tan democrático, ¿por qué no? ¿y por qué no mencionarlo? digo, ¿no? mencioné algunos de, de del PAN por ejemplo, ah. Del, del, del ah, del PRIAN podría ser este... Eh, Blanca Alcalá, pero Blanca Alcalá ya dijo que no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no? En Morena hay muchos. Claro. Fernando Morales dice, coincido, cualquier candidato o candidata debe conocer a su gente, su, re su territorio y dejar de lado banalidades. Sí. Coincido. ¿no? Como campañas fundadas en una imagen que no tiene que ver con sus acciones. Qué horror. Sí, completamente de acuerdo. Este, Mari Morán dice, me parece que usted, Erika, está dejando a un lado de, a un lado el ser objetiva. A ver, como qué, por ejemplo. No, no. No coincide. No, no, pues. No ha sido adelante, ¿no? Pues, ¿no? Yo, yo leo todo, eh. Yo leo sí, todo, claro, y, claro. y, y, y, y oh, no. El ser objetivo. Es que sabes que, este, May, Mari, el, el ser objetiva, sí, si, sí si, si es una champota eh. Bueno, Porque dices, oye, ¿cómo, ¿cómo voy a ser objetiva, ¿no? Con un, una personalidad, ¿no? Con un, un funcionario público, ¿no? Que le conoce a su col, su colota, sus corruptelas, que está siendo de, denunciado, ¿no? Por no muchos casos, ¿no? De lavado de dinero, de. O sea, sé objetivo. Oye, pero no, si, si, si, si hay una. Si se si, si, si presume, ¿no? que es corrupto y más en esta chamba cuando muchas veces te llegan, porque sí te llegan eh, eh, papeles, documentos que dices yo no puedo publicar esto porque o sea o, o, o estoy cometiendo un delito ¿no? o bien eh, aguas porque no tienen los sellos correspondientes, las firmas, entonces yo no sé si es chocolate, hay muchas cosas, entonces sí hay que ser mesurado, y en este espacio, pues, prudente. intento, no intentamos en este equipo, pues, eh, eh, escucharlos a ustedes, porque finalmente ya llevamos una hora y cuarto, y el hora y cuarto <risa> es todo lo que Jordi ha dicho y todo eso, ¿no? Pero oh, en esto gracias. hay veces en que sí, como periodista, pues tienes que presionar, oye, pues unos nombres, no quiso. Y también hay que, también hay que ser prudente, porque finalmente ustedes son... Nuestros invitados y nosotros somos los anfitriones, oh. no podemos ser de ah, no, entonces, o sea, no. No, no, como dicen los. Eh, se presiona hasta donde se puede, ya, si no quiere, pues no, no quiere. Como dice el, cl como dice el clásico, no veníamos preparados para eso y no quisiéramos decir una serie de nombres y dejar fuera a otros, cuando creo que es un partido donde todos tienen apertura. Y de verdad te lo digo, eh, en, la, en la próxima ocasión, si me dices, sacamos un listado, hoy, por ejemplo, para cada distrito es que tenemos 200, distinto. 200. ...podemos recibir hasta 200 candidatos hombres... ...y 200 mujeres... ...imagínate qué? la lista para cada... ...para consejero... ...imagínate... ...entonces tengo que traerte... Eh, ...alrededor... somos cuatro distritos en la capital... ...tengo Ajá. que traerte 800 nombres... ...mujeres y 800 hombre, ¿Claro? hombres... ...hombres... Sí, ...mujeres y 800 hombres... ...no, y otra cosa... ...para el 2024... ...vienen... ...cuántas diputaciones... ...federales... Claro. ...locales... ...regidurías... ...imagínate... No, 217 presidentes municipales, ¿no? esto va a ser una locura, claro, pues que hay un montón de nombres, o debería de haberlos. Sí, los hay, hay, hay mucha gente capaz en Morena, hay mucha gente capaz, mucha, eh, muchas mujeres cosa. y hombres capaces, y estoy seguro que vamos a resolver, pero de verdad que en, en la construcción de un partido eh, unido, eh, incluyente, eh, tenemos que tener responsabilidad moral de no dejar a nadie fuera, okay. de no mencionar a nadie. De, si menciono, corro el riesgo de no mencionar a alguien, y creo que no va por ahí el tema. Wow. Yo creo que lo, lo, en lo que tenemos que centrarnos es en abrirle la puerta a todos para que todos tengan la oportunidad de participar, de ser electos. Oye, dice que, dice, ¿tibieza o qué es? O sea, o sea, ¿cómo? O sea, a ver, ¿quién, quién es el tibio? ¿Servilleta en... o, o, o no, aquí mi invitado? No le veo, no le veo. Eh, no le veo ahí ni la tibieza, ni a nuestra anfitriona, ni de mi parte quienes conocen saben cómo le entran no, además nos estamos viendo bastante mesurados, o sea, de verdad si, ah. de verdad, si sacáramos todo lo que sabemos <risa> pero eso sería irresponsable y tampoco se trata de eso, claro, ¿no? por supuesto entonces, pues es que sí, la verdad sí es una responsabilidad eh, Ramón Cristina Galán Duarte eh, y Grisela Cocom también te están mandando saludos. Muchas gracias, eh, déjame muchas ver gracias. si no se me va alguno. Muchas gracias a toda la banderola, seguramente de Morena. Y también debe haber algunos ciudadanos uh -huh. que nos conoce. ¿Sí? Un saludo para toda la banda. Sí, dice, dice, ah, mira, están diseñando su perfil, será Jordi, o dice, o Leonardo, no será Leobardo, ¿no? O quién, dice acá, dice Ramón Acevedo. No, no para nada. Ándale, Un saludo para el mi amigo. Mira, es mi compañero de carrera. Pero no, no, no, ni, ni el regidor Leo ni un servidor, estamos pero, No, bueno, ya está. Oh, hoy de no. acuerdo Hoy no. ¿Cuál hoy? es el.? Es, ya finalmente, porque ya va una hora y veinte, o sea, no manches, ya, con razón, ¿eh? Ya tu agüita para la garganta. Ya, a ver, ya, va, vamos a terminar esta entrevista. A ver, con esto. Eh, ¿Cuál sería, repito, un proceso de selección de candidatos eh, adecuado, idóneo? ¿Nada más con el, el um, hacer una encuesta, la presentación de encuestas? ¿Eso sería la mejor? ¿O cómo? No, mira, de, primero es importante decírtelo por qué la encuesta es un instrumento, porque en la encuesta se demuestra de qué lado está el pueblo. Y en Morena el pueblo manda. Tenemos que tener un instrumento. Pero fallado, Jordi. O, o falla la encuesta o falla la óptica, ¿no? Como fue... Este, bajada esta encuesta o, o bueno, hay, hay instrumentos de, de selección no soy un experto en estudios demoscópicos, no, no, no, ni eh, yo pero... Este, pero ahí está el maestro Rivera Pacheco que le mando un saludo, que considero el mejor encuestador de Puebla ah sí, por supuesto, eh, saludo maestro este, pero creo que ellos son, son expertos, saben cómo manejar estas encuestas, pero creo que pero además importante el pueblo tiene que saber que es considerado y esa es eh, una Arma para Morena saber que el pueblo es tomado en cuenta en las elecciones de sus candidatos y no por otros motivos eh, ajenos al interés de los pueblos y de los poblanos. Por eso considero que, y los estatutos lo marcan, por supuesto que vamos a un proceso de renovación también de, de estatutos y ya se discutirá, ellos ya podrán participar activamente si buscan algún otro esquema de selección de candidatos. Es parte de su responsabilidad. ¿A ti te gustaría alguno? A mí me gustaría alguno, mira, no he profundizado mucho en el estudio, no te quisiera dar un comentario uh -huh. sin respaldo, sin fundamento. Sí, sobre todo porque no, no quieres participar en el 24. No, dije que no quiero participar en el 24, dije Ay. que no iba a participar en este proceso. No yo, no, yo te pregunté. Ahí, ahí, ahí está grabado. ¿eh? Ahí está grabado. Te dije: No, no vas no a participar escuché. en el 24, eso, ¿verdad, Lalo? No, ¿tú? eso no lo he decidido. Ahí está. Estoy. Mira, mira ¿Tú y tú luego dices que uno. que uno el, tanto, no escuché. Eh, eh, la parte <risas> del 2024 no lo he decidido. El, el proceso del que vamos a vivir en Morena, sí, ahí decidí no participar, está muy lejos el 24, ya me preguntarás, no va a ser la única vez que me invites, yo espero... No, Jordi... Y, y ya en su momento to tomamos una decisión, pero hoy es muy apresurado, ¿eh? yo creo que hoy eh, no podemos... Eh, Entonces, visitar. ok, a, a, a, este va, mira, aquí estaba, mira, desde el minuto 43... No escuché, pero voy a revisar la grabación... <ríe> minuto 43... ¿Eh? dice no voy a participar en el 24 estás seguro sí no vamos a participar una, bueno ¿Okay? no entonces es que entonces no ibas a participar no en dónde no, ¿Eh? en la renovación en, en esta renovación claro en esta renovación, en el 24 no nosotros tomamos la, la decisión, inventamos. no no, Entonces, ya oferté disculpas, <risa> si sí, ha sido, en el video y, ajá, y lo ajá. precisamos, vamos ahí a cortarle, no, pues, ah, no, no, cierto, no, no, nada, a no, Entonces, no, todavía no lo decimos, ¿pero en el 24? no hemos decidido, eso es, todavía está muy lejos, creo que, ay no, yo lo veo bien cerca. No, vamos, acabas de decir que están adelantados Es un proceso de adelantado Por eh, eso, ya se adelantó todo Bueno, es, es decisión de cada quien Es su okay. responsabilidad de adelantarse o, o atrasarse O salir en el momento oportuno Como lo marca eh, la ley Mira, ya ves <risa> Este era, iba a ser mi cabeza pues Ya sí, bailó sí. la cabeza De verdad, muchísimas gracias, gracias a ti. Eh, Jordi, por estar aquí En Los Conjurados, ya sabes que siempre se, Serás bienvenido oh, no, sí. ...a ti y a, y a todas las voces... ...y a todos los regidores del ayuntamiento... ...querida gracias. Erika siempre es un gusto... No, ...la verdad es que nos fascina venir aquí contigo... ...y poder exponer... Eh, ...todo nuestro... Eh, ...forma de pensar y de cómo vemos las cosas... ...y además gracias por la apertura... ...y por la invitación... ...me encanta venir a tu programa... ...pues Cuando bienvenido, aquí, bienvenido... ...muchísimas gracias por su compañía... ...muchas gracias por todos sus mensajes... ...traté de leer los más posibles... Eh, ...de verdad muchas gracias... Una hora y veinticinco, Gracias a, a, a, a, bandero, a, ver, a, a todos los morenos. Sí, una y hora veintitrés minutos. Gracias. Rompiste el récord. No, muchas gracias. Teníamos una hora y cuarto. Una hora veintitrés. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y, y sobre todo si sí tuvimos auditorio y creo sí. que si sí lo estuvimos. Que nos da claro mucho gusto. Sí. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando. A todos sus fans, es Muchas gracias. A todos mis camaradas, mis compañeros, amigos. Muchísimas gracias. Así es, nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias, eh, si te gustó esta entrevista, pues échate un clavado a los conjurados, sigue nuestras redes sociales y de verdad, pasa una excelente noche, besitos, bye, cuídate.